En mi caso ya llegaron los taquitos. A mí sí no me dieron, este, Gato por víbora por langosta como el ingeniero. toca conocer el McFisher, no me lo recomendaron, simplemente lo vimos, estamos prácticamente a una cuadra de lo que es el malecón, aquí en La Paz, Baja California, y este es este lugarcito, que se ve bastante interesante, McFisher, vamos a ver qué tal. McFisher. McFisher ofrece pescado campeado, tacos de pescado campeado, tacos de plancha, varios taquitos, algunas especialidades, el filete, enchiladas. Está bastante, bastante chavocho, se ve chavocho, ya ordenamos. Yo ordené un eh, taco de pescado a la diabla, taco de camarón y taco de camarón en Estamos aquí en el McFisher. Vamos a ver qué tal está. ¿Qué una tostadita con frijolitos se pueden usar sirri y en este lado tiene más salsitas, limones y ese es como un pico de gallo acá tenemos lo que vendría siendo un aderezo o un pico mayonesa el lugar está bastante agradable está muy muy fresquito tiene sus techos de tejita o tejita simulada Ajá. y la decoración es de Bajo del mar, aquí en el Mac Fisher en La Paz, ya tuvimos nuestra primera confusión de Chilangos, acá el ingeniero, saluda ingeniero a nuestro video hoy, en este viaje me está acompañando el ingeniero, no lo habían visto, el ingeniero Carandini, ya tuvo la primera confusión, él pidió quesadillas, generalmente cuando vamos en México a un restaurante de pescados, pides quesadillas 99% de las veces son quesadillas de pescado, entonces pide sus quesadillas y le mandaron quesadillas porque tienen queso. Porque aquí las quesadillas si tienen queso, se tenía que decir y se dijo. En mi caso ya llegaron los taquitos. A mí sí no me dieron este Gato por víbora por langosta, como el ingeniero. A mí sí me dieron mi este es ta... taquito de pescado de la diabla que se ve buenérrimo. Este es taquito de camarón capeado y taquito de camarón encebollado. Venga, eh, se ve, se ve esto, interesante. Y pedí que me los cambiaran porque yo había pedido con tortilla de harina. Que esto es lo que rifa aquí. He estado probando las tortillas de harina acá en La Paz. Y la verdad, uff, es la onda, eh. Es la onda de tortillita de harina. Entonces, hace rato me trajeron mi platillo con tortillas de maíz, pero no, yo se había pedido con tortillita de harina. Ahora sí, vamos a ver qué tal está. Pues ya, terminamos terminamos nuestros sagrados alimentos, esta fue la cuenta, por tres tacos, una orden de quesadillas y otro taco extra, eh, dos refrescos y un clamato preparado, o sea más o menos en precios, pues está pues, pues en promedio de lo que hemos visto, no está tan caro, en cuanto a sabor, en cuanto a calidad, pasadero, nada fuera de lo común, pero solo así que si no hay otra cosa que comer por aquí, por la zona, puede, puede ser una opción esto fue el McFisher acá en La Paz, Baja California